Hola chicos cómo están? Eh, quisiera darles la bienvenida a mi canal de YouTube. Eh, chicos, quería saber eh, quisiera saber qué contenido quieren quisiera, de juegos, de aplicaciones, contenidos, de viajes. Lo haré todo de un poco con tal de satisfacer a ustedes chicos. Y no te olvides de suscribirte darle me gusta al canal y quisiera agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal de verdad muchas gracias y que espero contarlos con su apoyo